Bueno, comencemos a resolver el ejercicio 1 de la clase número 7. El código que tienen para bajar es exactamente este que acabo de, de pegar en mi Eclipse. Lo único que ya tengo agregado es mi biblioteca UTNC-UTNH, como la teníamos desarrollada hasta esta altura. O sea, habiendo visto el video anterior del paso a paso, tengo UTNC y UTNH. Así que voy a aprovechar que ya tengo una función que me permite obtener números enteros para utilizarlos en esta aplicación. ¿Qué nos están pidiendo? Que escribamos una función que calcule el mayor. La función debe recibir dos números enteros y devolver por referencia el número, el número mayor. Debe retornar 1 si encontró uno que es mayor o 0 si ambos números son iguales. Y vamos a devolver menos 1 como una incorporación al ejercicio para indicar que existió un error. ¿Sí? De esa manera nos quedaría, nos quedaría completa. Vamos a hacerla directamente acá abajo como para que puedan verla. Y el modo de uso de la función sería algo por el estilo, ¿no? Calcular mayor, le voy a pasar la referencia de una variable de, de esta función, de la función main, que se llama resultado, número 1 y número 2. Si me devolvió 0, voy a imprimir que los números son iguales. Caso contrario, el mayor es... sí. En este caso, como nosotros vamos a incorporar un pasito más para determinar un error, voy a incorporar acá un else if, else if. y voy a llevarme el calcular mayor, lo voy a guardar en una respuesta. Esta es una pequeña variación con respecto a, al ejercicio original. De cualquiera de las dos maneras que lo resuelvan estaría bien. Yo aquí estoy, lo que estoy haciendo es incorporar también el, el mensaje de error. ¿sí? Así de paso vemos cómo verificar los parámetros de la función. Vamos a analizar respuesta. Vamos a analizar ahí si devuelve que es igual igual a cero. O si respuesta... En este caso es Ahí. mayor a cero. Y si no, estamos en el caso de que la respuesta es negativa. Entonces vamos a hacer un, K, un print printf indicando que existió un error. Error variar los parámetros, por ejemplo. Vamos a también poner un salto de línea. Bien, vamos a crear nuestra variable de respuesta que hasta este momento no existía. Y bien, necesitamos pedirle los dos números al usuario. Si ¿sí? eso es lo que, lo que se pretende que hagamos en este bloque. Entonces, para pedirle dos números al usuario, nosotros ya tenemos una función. Que, que nos permite obtener un, un número entero entonces vamos a arrancar utilizando esa función se llama utn guión necesitamos pasarle la dirección de memoria de la variable en donde queremos que nos deje el resultado en este caso sería num1, también pretende que le demos un mensaje Ingresa el número 1 vamos a poner también un salto de línea, y pretende que le demos un mensaje de error, por ejemplo, número fuera de rango. Debemos establecer un, un rango en el que queremos aceptar los números, a pesar de que el ejercicio eh, no lo pide, vamos a, vamos a hacerlo como para... Para ver cómo, cómo era esto de limitarle un rango de ingreso al usuario. Y vamos a decirle que nuestro ejercicio soporta de menos 100 hasta 100. Y que si el usuario se equivoca le vamos a dar por lo menos dos reintentos. ¿sí? Esto tenemos que hacerlo tanto para el primer número como para el segundo número. Es exactamente igual. Vamos a cambiar acá que lo queremos guardar en el número 2. Y que aquí lo que le pedimos al usuario es que ingrese el número 2. Aquí también podríamos haberle puesto un salto de línea, quizás el salto de línea en este caso quede es mejor al principio y en el caso del error lo vamos a poner al principio y al final estas dos funciones, o sea la misma función pero en estas dos llamadas eh, nos van a dar dos respuestas que, que tenemos que analizar una respuesta es si conseguimos el primer número y otra respuesta es si conseguimos el segundo número Podemos omitir generar esa variable, pero por tratarse uno de los primeros ejercicios vamos a generar esa variable, ese espacio, para que nos responda si conseguimos el número 1. Entonces vamos a poner respuesta, num1, y vamos a hacer la misma, pero para num2, y después vamos a analizar que hayamos recibido esas, esas dos respuestas de la manera que nosotros pretendemos, ¿sí? O sea, nuestra función nos devolvía 0, se había obtenido el número y nos devolvía menos uno en el caso de un error. O sea que nosotros guardando en respuesta número 1 esto y guardando en respuesta número 2 esto de acá abajo. Ahora podríamos preguntar por las dos cosas juntas y solamente hacer el resto de nuestro programa en el caso de haber obtenido los dos números. ¿sí? Si no, no tiene... Eh, ningún sentido ir a calcular el mayor si no pudimos obtener o número 1 o número 2 o ninguno de los dos. Entonces lo primero que nos vamos a preguntar nosotros es si respuesta num1 es igual igual a 0 y respuesta num2 es igual igual a 0. Si se da esa condición, recién ahí voy a seguir adelante con mi programa. Si no, yo hasta directamente aquí ya le podría dar un mensaje de error al usuario y salir. ¿Sí? Por ejemplo, puedo hacer aquí un else y poner un printf. Y aquí podríamos decir, vamos a subir. Faltó. Falta ingresar por lo menos uno de los números por parte del usuario. Sí, vamos a poner aquí un salto de línea y aquí también para separarlo. Fantástico. Entonces, si el usuario no ingresase alguno de los dos números, el programa va a venir acá. Si el usuario ingresó los dos números, el programa va a venir acá. O sea, recién ahora vamos a estar en condiciones de comenzar a calcular el mayor. ¿Sí? Esto ya lo podemos borrar, que era lo que nos decía que es lo que teníamos que hacer. Y esto también ya lo podemos borrar, ya que ya hicimos esa parte. Bien, entonces ahora ¿qué necesitamos? Bueno, ahora necesitamos calcular cuál de los dos números es el mayor. O sea, necesitamos una función que tenga... Esta característica, o sea que sepa recibir el puntero de una variable, en este caso sería la variable resultado, que la variable resultado es una variable de tipo entera y después que reciba los valores del número 1 y los valores del número 2. Entonces la función se va a llamar calcular mayor. Va a devolver un número entero, lleva por nombre calcular mayor y va a recibir tres parámetros. El primer parámetro es una variable del tipo puntero, donde vamos a guardar la dirección de memoria, en este caso de resultado. Entonces, vamos a poner acá p, resultado, para acordarnos que es un puntero al resultado. Y aquí vamos a recibir el número 1 y el número 2. Se podría llamar num1 y num2, total es, estas variables son del de alcance o del scope de esta función. Así que pueden repetir los nombres con respecto a las funciones que están en el main. Ahora una vez que ya tenemos declarada la función, no tenemos que olvidarnos de crear el prototipo de la función. Y aquí arriba también nos debemos omitir incluir nuestra biblioteca, utnh. utn.h Bien, ahí ya estamos en condiciones de empezar a trabajar acá. Siempre que tenían, tengan que desarrollar una función, una de las maneras de, de poder hacerlo sería, yo ya en este momento, mientras que mi función retorne algo, algo válido, quizás me permitiría probar el código de arriba, por ejemplo. Si yo hago que mi función retorne un 0, ya podría probar que este código, el de acá arriba, ingrese el usuario el primer número, ingrese el segundo número, se verifique esa situación. Y después como mi función va a devolver cero, sé que tiene que salir por acá. ¿sí? Entonces es una manera quizás de empezar a dar los primeros pasos y no generar tanto código sin haber compilado y sin haber probado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a compilar hasta acá, me dice que tengo que salvar, compilo. Y ahora lo puedo correr, entonces me va a pedir que ingrese el primer número, acuérdense que es entre menos 100 y 100, le voy a dar el 10, como segundo número le voy a dar el 20 y me dice los números son iguales. ¿Por qué dice que los números son iguales? Bueno, porque al yo responder un 0 salí por acá. Pero bueno, me quedé tranquilo que pude compilar la aplicación, que no tengo errores para solucionar, entonces ahora me voy a concentrar en la función de calcular mayor. Vamos a llevarlo un poquitito para arriba y vamos a empezar a trabajar en esta función acuérdense que siempre que hacemos una que hacemos validaciones de los parámetros que estamos recibiendo es una, una buena práctica esto de generar una variable retorno darle un valor inválido y retornarla y después cuando logramos generar la validación de que todos los parámetros que nos han pasado son correctos en ese momento le cambiamos el valor a la, a la variable retorno para que deje de indicar un error entonces siguiendo esa técnica voy a generar una variable ahí retorno y ahora lo primero que voy a hacer es validar que lo que haya recibido esté bien. ¿Qué tengo que validar? Bueno, si recibí un puntero, tengo que ver que ese puntero, resultado, sea distinto de nulo. Y después recibí dos números. ¿Puedo validar algo de esos dos números? ¿Puedo eh, validar algo de la relación de esos dos números? no. Cualquier número que yo haya recibido es perfectamente válido, cualquier número entero que, que haya recibido es perfectamente válido. Entonces, en este caso, mi validación se va a acotar a preguntar si el puntero resultado es distinto de null. ¿sí? Si se dio esa situación de que el puntero resultado es distinto de null, ya puedo seguir avanzando. ¿sí? Todavía no tiene sentido que cambie la variable de retorno, porque va a depender de si los números son iguales o si un número es mayor que el otro. Recuerdan que nuestra función tiene que eh, retornar un 1 si encontró una diferencia, o sea, si el número 1 es mayor al número 2 o el número 2 es mayor al número 1. Y en el caso de que ambos números sean iguales, va a devolver un 0. O sea... Nosotros tendríamos que preguntarnos si sí, número 1, que en este caso es número número 1, es igual, igual a número 2, ¿sí? en ese caso nos estaban pidiendo que nuestra función retorne como valor ante la igualdad un 0. ¿Sí? Si ambos números son iguales. O sea, en ese caso, que ambos números son iguales, en retorno, yo voy a poner un 0. Y si no, son distintos, o el número 1 es más grande que el número 2, o el número 2 es más grande que el número 1. En retorno, voy a poner un 1. ¿Sí? Esto es lo que me pedía que informe. Entonces, ahora podemos probar. Vamos a compilar, vamos a decirle que sí, y vamos a darle play. Bien, ingresa el número 1, voy a poner 2. Ingresa el número 2, 2. Me dice que los números son iguales, fantástico. Vamos a correrlo de nuevo. Ingresa el número 1, menos 1. Ingresa el número 2, 2. Me dice, los números son iguales. Bueno, pero acá los números ya no eran iguales. ¿Qué dejé mal en mi código? Vamos a analizarlo. Yo acá pregunté si la respuesta es 0, y si no, si la respuesta es mayor que cero. O sea, acá no, parec no parece tener un problema mi código. ¿sí? Yo ya acá estoy analizando la respuesta. Y en este lugar estoy verificando esa, esa desigualdad. Recuerden que todavía no estamos haciendo nada con, con la variable resultado. ¿sí? O sea, lo único que estamos analizando hasta ahora es la variable respuesta. Fíjense que... Aquí, en la variable resultado, nosotros tenemos que indicar cuál de los dos números es mayor. Eso todavía no lo estamos haciendo. Aquí lo único que estamos analizando es qué devuelve esto. O sea, si devuelve un 0, los números son iguales. Si devuelve mayor que 0, los números son distintos. Y si devuelve algo distinto, que sería el menos uno, tenemos un error en los parámetros. O sea, estamos cayendo siempre acá y no estamos entrando nunca acá. Vamos a ver por qué nos puede estar pasando eso. Nosotros estamos preguntando, a ver, estamos pasando bien número 1, estamos pasando bien número 2. Nosotros aquí nos estamos preguntando si los números son iguales. Si los números son iguales estamos retornando un 0 y si no estamos retornando un 1. Nosotros acá es donde si no son iguales vamos a tener que analizar cuál es el número mayor para poder recién ahí en resultado eh, cargar lo que corresponde. ¿sí? Entonces vamos a volver... A analizar qué nos está pasando nosotros estamos preguntando si respuesta es igual o igual a cero imprimimos que son iguales si respuesta fuese mayor que cero que sería este caso debería decir el mayor es y bueno todavía en resultado no estamos no estamos cargando nada sí, o sea así como lo recibimos resultado lo, lo estamos dejando pero deberíamos entrar a esta parte vamos a volver a compilarlo vamos a volver a darle play a ver, aquí claramente hay una diferencia. Y me sigue diciendo que los números son iguales. Yo ingreso menos 1. Y aquí lo guardo en número 1, aquí lo guardo en número 2. O sea que número 1 y número 2 se los estoy pasando a la función. Cuando les pasa algo de esto, una buena práctica puede ser imprimir, hacer rápidamente acá un printf, a ver qué es lo que la función está recibiendo. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos darnos cuenta si ¿sí? estamos pasando mal número 1 o número 2. No es lo que nos está pasando, pero es una, es una buena práctica cuando el código lo, los empieza a desconcertar un poquito. Entonces volvemos a compilar, vamos a darle play. Y en este caso seguimos manteniendo, vamos a tratar de mantener el mismo ejemplo. Menos 2 y 2. Y me dice que menos 2 y 2 y que los números son iguales. ya ahí Es medio raro. Me estoy preguntando si los números son iguales, retorno cero, si los... ¡Ay, miren lo que nos olvidamos de hacer! ¡Qué payasos! Bueno, esto es programación en vivo, chicos, ya no se pueden quejar. Ahí está, nos olvidamos de devolver retorno, ¿sí? Pero bueno, ahí les quedó una buena práctica, siempre es si desconfían de lo que la función está recibiendo, imprimirlo con un printf, y recién... Eh, ahí seguir analizando. Bueno, nada, nos habíamos mandado la macana de que siempre estábamos retornando un cero, entonces siempre nos iba a devolver que los números son iguales. Corremos, vamos a darle menos 2 y 2, y ahora me dice, bueno, el mayor es cualquier cosa porque todavía no retorne nada, es la basura que está cargada en esa variable, pero ya puedo, puedo seguir adelante. Entonces, yo acá descubrí que son iguales. Si son iguales, no tengo nada que hacer con esta variable. Ahora, si estoy acá, es porque son distintos. O sea, no son iguales. Y aquí lo que me voy a preguntar es si número 1 es mayor a número 2 o menor a número 2. Ahí, menor a número 2. ¿Qué nos pedía la consigna? Volvamos. Eh, debe retornar y si ambos son iguales, la función debe recibir dos números y devolver por referencia el mayor. Entonces vamos a preguntar por el mayor, así que queda más simple de entender. Si es mayor número 1 que número 2, lo que tengo que hacer, o sea, siempre voy a hacerlo del retorno. Sí. Vamos a ponerlo acá arriba, esto va siempre. Yo retorno, ya sé que lo tengo que poner en 1, pero si se da esta condición, lo que voy a hacer aparte es... En p-resultado, a través del operador de indirección, asterisco p-resultado, porque no quiero modificar la dirección de memoria, sino que lo que quiero es cargar un valor apuntado por esa dirección de memoria, ahí voy a guardar número 1. ¿Sí? Y si no, se dio esta situación, acuérdense que si estamos acá es porque son distintos, no tiene sentido que yo ahora pregunte si número 2 es más grande que número 1, ya puedo hacer directamente un else, tengo que hacer exactamente lo mismo, pero con número 2. Entonces, vamos a poner aquí a número 2. Eliminamos todos estos espacios que no tienen ningún sentido que queden en nuestro código. Guardamos, compilamos y vamos a probar. Entonces, si digo menos 2 y 2, me dice que el mayor es 2. Fantástico. Entonces ahora vamos a hacer la misma prueba pero al revés, así quedan cargadas distinto. O sea, ¿qué pasa si le digo ahora 3 como número 1 y menos 3 como número 2? Me dice que el mayor es 3. Así que ahí ya podríamos cerrar con nuestra función de, de calcular mayor. ¿sí? Lo único que nos restaría como para que, para que esto quede, quede perfecto sería documentar la función, podemos, nos podemos traer para documentar la función de UTNC, que ya teníamos acá el ejemplo de cómo se documenta en DoxyGen, para que no tengan que acordárselo de memoria. sí Es una buena práctica, arrancan ahí y ahora modifican este ejemplo. En este caso, la función, vamos a ponerle que calcula el número mayor... ¿Qué recibe? Puntero al espacio de memoria donde se copia el valor del mayor. ¿Recibe más parámetros? Sí. Número 1 y número 2. Entonces venimos acá y decimos que número 1, primer... Número a ser comparado. Y número 2, lo mismo, pero vamos a ponerle segundo número a ser comparado. Número 2. Segundo número a ser comparado. Retorna. ¿sí? Menos 1 en caso de error. Eso está perfecto. 0 si ambos números son iguales. 1 si existe uno mayor que el otro y menos 1 en caso de error. Bien, bueno, con eso ya nos quedaría. Obviamente, esta función, como es una función chiquitita es un ejemplo, no tiene sentido que nos hagamos eh, otra biblioteca. Para, el, para lo que es el ejemplo, podría quedar bien. Yo este código se los voy a dejar disponible, pero en, en la medida que vayamos avanzando vamos a generar siempre una biblioteca para, para poder ir dejando las cosas, buscando que en el main solamente nos quede eh, nos quede cargado el, el, el main, nada más, y un main bastante, bastante minimalista. Así que bueno, ahí ahí esto ya está, está funcionando. Traten de hacerlo, pruébenlo, una vez que lo vieron funcionando, una vez que se miraron todo este video, traten de nuevo de hacerlo. Eh, está bueno pasar por la experiencia de arrancar desde la hoja en blanco. ¿sí? Bien, gracias.